Mijo, ¿me puede hacer un favor? Sí, mamá. A ver si me presta 10. Yo se los pago la otra semana. ¿10? 10, sí. Tome. Gracias. ¿Cuánto es que me los paga? La otra semana ya le di. Bueno. hijo ¿le puedo pedir un favorcito? ¿Cuánto necesita? ¡Ay, no, pues! Yo solo le hablo para pedirle plata entonces. Pero es que pensé que. Porque que porque era... tiene un centavo, ya quiere humillar a la mamá. No, pero pensé que era plata. Pues sí, es plata. Necesito 20. Tome. ¿Cuándo me los paga? Después Mi hijo el carro me está esperando abajo, présteme 10 No, mamá, pero yo ya no tengo plata, además usted me debe como 180 Sí, usted también me debe a mí como 180 lavadas del baño, 80 de la losa y como 500 trapeadas y yo no le he cobrado nada Pero eso no es plata ¿Ah, no? ¿Y los años de alimentación, ropa y educación qué? Eso no vale? Sí, pero es que esa plata... Mire, que... mejor cóndese que usted a mí me debe es la vida, Preste a ver lo que tenga Pero es que esto es lo único que tengo ¡Muerte que tengo fan! <risa>